Eliminar una lista de reproducción no tiene dificultad, así que vamos a ir a Gran, vamos a ir a nuestro perfil de YouTube, pulsaremos sobre YouTube Studio, iremos a Listas, vamos a ir a la lista que nos interese eliminar y pulsamos sobre el lápiz que es el icono de Editas. Vamos a los tres puntos, eliminar lista de reproducción, confirmamos. Listo, se ha eliminado la lista de reproducción. Muchas gracias por la visita.